La, la idea hoy era, eh, en esta primera parte, eh, tratar una temática que, que a mí me interesa particularmente, eh, que es la, la condición física y especialmente la condición física en niños y adolescentes, o sea, en jóvenes, y bueno, ver... Adelante, adelante. Es acá, es acá. Adelante, buenas, buenas. ...y ver qué se puede hacer desde la educación física sobre esta temática. Eh, voy a gastar 45 minutos, 50 minutos eh, y espero que me puedan tolerar. Eh, primero, tratar de, de definir lo que es la condición física, seguramente todos conocen... ...hay diferentes definiciones sobre qué es la condición física. En sí, eh, puede ser una de esas puede ser la que está colocada ahí, que es la capacidad de poder realizar actividades de la vida diaria, sin fatiga, con la energía suficiente para disfrutar del tiempo libre, y enfrentar emergencias como puede ser, no sé, eh, el frenazo de un ómnibus para tener fuerza o correr eh, el ómnibus también cuando se nos va, por ejemplo. Eh, históricamente la, la, el área de evaluación y desarrollo de la condición física ha sido un área de estudio vinculada a la educación física pero en los últimos años, por diferentes motivos, que después trataremos de, de ver, eh, la educación física ha, ha perdido un poco ese vínculo y ha sido tomada por, por otras áreas. Sí. Sobre todo, las otras áreas lo han tomado, por lo que dice ahí, en el contexto del de, eh, aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, como problema de salud. ¿Por qué puede ser importante eh, el estudio y el desarrollo de la condición física? Bueno, primero porque la, tener una buena condición física se ha asociado con eh, la mejor condición física, con la mejora de la, de, de, de la salud y disminución de la, de la morbilidad y la mortalidad y a su vez también tener peor condición física se ha asociado con mayor riesgo de desarrollar enfermedades, sobre todo enfermedades ...crónicas no transmisibles, ¿no? Sobre todo, principalmente, enfermedades cardiometabólicas... ...aunque también otro tipo de enfermedades... ...como diferentes tipos de cáncer... ...enfermedades eh, como la osteoporosis, ¿sí? Eh, y en niños y adolescentes, que, que en sí el estudio... ...de la condición física en niños y adolescentes... ...y la evidencia de esa vinculación con la salud... ...es un poco más reciente, también se ha asociado... Una, ...o ha tenido una vinculación positiva de la condición física... Eh, vinculada a la salud de niños y adolescentes, sobre todo, como dice ahí, en la salud cardiovascular o, si quieren, cardiometabólica, ¿tá? menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiometabólicas. Eh, y en ese interés de, que ha surgido vinculado a la salud, eh, se ha conformado un, como una nueva definición de, de, de condición física más vinculada a la salud, ¿no? Entonces, la, la condición física vinculada a la salud agrega, digamos, o vincula determinado tipo de, de capacidades que están más vinculadas a la, a la salud y no tanto al rendimiento. Entonces, ahí tenemos la capacidad cardiorrespiratoria, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, la capacidad musculoesquelética, la capacidad motora y la composición corporal. Esas son las áreas de la condición física más vinculadas a la salud. Ahí tenemos un poco dentro de la parte eh, de la parte digamos muscular sería la fuerza, un poco la, la potencia, la resistencia, en, en el área digamos motora, ¿sí? la velocidad, la agilidad, la coordinación y el equilibrio, que muchas veces se valora de manera conjunta. La parte morfológica, ahí tenemos el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, los pliegues. ¿sí? Y la, la parte digamos, del área cardiorespiratoria, el máximo consumo de oxígeno, como gol estándar para, para medir la, la, la condición cardiorespiratoria. Y después tenemos el área metabólica, que en sí participan un poco todas, ¿no? sobre todo el área cardiorespiratoria, pero también la parte muscular, son las dos áreas que están más vinculadas al área metabólica, eh, de la condición física vinculada a la salud. ¿Qué es lo que pasa en, en, el, en, en el mundo desarrollado, en, en Europa? Esta es eh, una, una publicación de, de la Unión Europea que dice la educación física y el deporte en los centros escolares de Europa, que es un relevamiento de, bueno, de qué es lo que pasa en los diferentes centros europeos, ¿sí? ...sobre la educación física y el deporte. Esto es del 2000, esta, esta edición en español es de 2013, o sea, es, es reciente. Y vean, en el primer, en, el primer eh, en la introducción, o sea, en la página 7, lo primero que escribe... ...allá arriba dice eso. Dice, durante la infancia y la juventud, la educación física en la escuela ofrece una excelente oportunidad de aprender y practicar una serie de destrezas que contribuyen potencialmente a mejorar la condición física y la salud a lo largo de toda la vida. O sea, lo, lo, primero, que pone, ¿sí? lo primero que pone es la importancia que tiene la educación física para mejorar la, la condición física y la salud en la introducción. ¿Ah? Y después extraje alguno, algunas partes del texto que me parecían interesantes. Uno es que en la Comisión Europea... Había visto ya en 2007 que, que el tiempo que se dedica a la práctica deportiva en la, en la clase de educación física o en actividades extracurriculares puede producir beneficios tanto en nivel educativo como, como de la salud. ¿Cuál es el problema que tienen ellos? Que, por supuesto que Europa tiene diferentes realidades, pero muchos países tienen el problema de que hasta el 80% de los alumnos en la edad escolar ...realizan solamente actividad física en el centro educativo. O sea, la actividad que realizan extra centro es muy poca. Y probablemente nosotros vayamos en, ese, en esa línea. Por lo tanto, lo que hacen es tratar de potenciar... ...o tratar de impulsar la actividad física dentro del centro. De hecho, en algunos países tienen eh, casi de manera obligatoria una hora o 45 minutos de, de actividad por día ¿sí? para tratar de suplir esta deficiencia de actividad física que tiene ¿Ah? ¿Por, qué, ¿por qué puede ser interesante evaluar la condición física en la escuela? y esto es un artículo de, de, de Sechi que es un autor que ha escrito varias investigaciones vinculadas a, a, a esta área y él coloca la importancia desglosado en, en, en estos puntos. Por un lado, conocer el nivel de, de condición física como diagnóstico. ¿sí? Después, eventualmente, verificar progresos en esa área. Si no sabemos en qué punto estamos, difícilmente podemos ver si han mejorado o no. Después, identificar factores de riesgo. Después vemos ahí una propuesta de cómo se puede eh, transmitir esto y cómo se puede hablar con los padres para tratar de, bueno, si hay eh, algún factor de riesgo vinculado a la salud, cómo se puede fomentar esto. Después, adelante. Después, diseñar programas de, de actividad física. También una vez que tenemos el diagnóstico, va a ser más fácil diseñar los programas también promover la salud y la educación física, y después como, como forma de, de, de motivar al, a, a los estudiantes también. Y por supuesto, y esto lo vamos a tratar también un poquito más adelante, todo lo que es o sea, la, la salud, no no estamos hablando de, de rendimiento, ¿sí? de valorar rendimiento para, para calificar, sino valorar la salud para, para establecer estrategias para mejorar esta. Siguiendo esta línea eh, diagnóstica, ¿qué es lo que ha pasado en muchos países eh, con el rendimiento aeróbico? Vean que eh, se han hecho estudios, de hecho hay un estudio un poco más actual que este, este es un artículo de revisión para 25 millones de, de niños y adolescentes de 6 a 19 años en 27 países, ¿sí? de 5 regiones diferentes. ...entre el 58, 1958 y el 2003. Ya hay, hay, un, hay un estudio de revisión de, de, del, del 2014. Bien, bien. ¿Y qué es lo que ha pasado con, la, con el rendimiento aeróbico... ...que es una de las patas de la condición física? Eh, lo que ha mostrado es que en, en ese periodo de, de, de tiempo... Eh, ha habido una disminución global, por supuesto, cada, cada país ha tenido, eh, digamos, diferente comportamiento, pero globalmente la condición aeróbica en los jóvenes, o sea, niños, adolescentes, ha disminuido en esos 45 años, a un ritmo relativamente lento, pero constante, de 0,36%. ¿Sí? También es interesante que el patrón no ha sido constante, o sea, como que hasta 1970 existió un aumento de la condición física, pero de 1970 hasta ahora ha disminuido. En realidad, de hecho, en los últimos años se ha, se ha estabilizado. O sea que a partir del 2000 la condición física ha disminuido. Y acá tenemos una gráfica que, que muestra eso, ¿no? El porcentaje de mejora se estancó, digamos, en los años 70 y después ha ido declinando. y créanme que a partir del año 2000 es cierto ha habido una, una, una estabilización en esa caída. Pero en definitiva, eh, la condición física de los jóvenes eh, en el último, los últimos 50 años, 60 años, ha disminuido. También ha disminuido otras capacidades físicas estudiadas sobre todo lo que es la, la fuerza. Tal vez la velocidad eh, se, se ha estabilizado, pero también la, la fuerza ha, ha disminuido. ¿Y ¿Cuáles podrían ser los, los motivos? Bueno, los motivos de ese descenso son complejos, son difíciles de estudiar... Eh, podría haber, bueno, eh, vínculos con sociales, eh, demográficos, ¿sí? por el aumento digamos, de, de, la, de la parte tecnológica, ¿sí? por el urbanismo, de, del comportamiento, ¿sí? eh, físicos, psicológicos, psicosociales, es complejo, ¿no? pero en sí lo que tenemos, es el hecho es que ha disminuido. Eh, y bueno, lo, lo que muestra es que, que esto también un poco de lo que veníamos hablando que eh, los estudios longitudinales muestran que tener eh, un buen nivel de, de, de condición física particularmente y lo que hay más evidencia es con la condición cardiorrespiratoria o el fitness cardiovascular con la fuerza y la composición corporal ¿sí? En, en niños y adolescentes está asociado con un menor riesgo cardiovascular o sea, con una mejor salud cardiovascular ¿no? eh, eso es lo que muestran la mayoría de los estudios eh, sistemáticos hasta ahora que esto, repito eh, en, en adultos era algo que estaba bastante estudiado y la evidencia en niños y adolescentes es relativamente reciente Entonces, una vez constatado eh, el problema, ¿sí? eh, en Europa se hizo un estudio multicéntrico que se llama Estudio Elena, que se comenzó en 2000, 2008, ¿sí? y el Estudio Elena eh, tomó una muestra representativa de 3.428 adolescentes, ¿sí? entre las edades de 12 a 17 años, de 10 euro, eh, ciudades europeas, ¿no? como están puestos ahí, eh, de Austria, de Bélgica, de, de Francia, de Alemania, de Grecia, de Hungría, Italia, España, Suecia. Y lo que se hizo es un estudio multicéntrico para obtener datos de cómo era la condición física de esos adolescentes entre el 2006 y el 2008. Se tomaron diferentes indicadores de condición física, eh, de hecho se tomaron más datos eh, pero los principales test que, que se tomaron fueron bueno, la, el fitness muscular, o sea la, la fuerza, la velocidad, la agilidad, la, la flexibilidad y la condición eh, cardiorespiratoria como indicadores ¿sí? y, lo, y los test fueron, eh, el, ahora después vamos a mostrarlo igual eh, la fuerza prensora, eh, el aguantar con, en, en, en una flexión de brazo con, en 90 grados eh, el salto longitudinal sin carrera, los test de Bosco, de, el salto, salto alto, el salto sin contramovimiento, el salto contramovimiento y la balacop utilizando los brazos, el 4x10, eh, o sea, ir de vuelta eh, 10 metros, total 40 metros, eh, y el, el sit and reach como flexibilidad y el el 20 metros, eh, el test de Kurnavet, que ahora también vamos a hablar. En realidad, los que tuvieron eh, una, una mayor validez fueron eh, los que utilizó después el Alpha Fitness, que vamos a comentar un poquito más adelante. Y lo que se hizo fue establecer tablas normativas de las diferentes capacidades Cómo se comportan esas diferentes capacidades a lo largo de, de, de las diferentes edades y establecer valores percentilares para establecer una norma en el sentido de: bueno, los adolescentes que están en el percentil o en el, tal vez en el quintil más bajo tienen un mayor riesgo eh, de desarrollar estas enfermedades, sobre todo la parte cardiorrespiratoria. Uno de los ejemplos fue, por ejemplo, el que vinculó la, la fuerza y la condición cardiorespiratoria con el riesgo metabólico en, en adolescentes. Tener menos fuerza eh, y tener peor condición eh, aeróbica en el test aeróbico se asoció con un mayor riesgo cardiometabólico en adolescentes. Eso fue uno de los... De los traje un ejemplo, pero se han hecho varios, varios estudios a partir de, del estudio de Elena porque después también se continuó con unas eh, tomas de presión arterial, eh, el colesterol, HDL, LDL, se, se sacaron eh, glicemia, ¿sí? se sacaron otros indicadores para correlacionar eh, la condición física con eh, otros indicadores. En definitiva, tener una peor condición aeróbica y me, menos fuerza se ha asociado... Con un mayor riesgo cardiometabólico. A partir de esto se llegó a la batería Alpha Fitness. La batería Alpha Fitness es la batería de test a través de los cuales se, se, se valora la condición física en Europa. Esta, esta batería a esta batería se llegó por cuatro fases. Una es, bueno, la relación que, que existía de, eh, de la condición física de la salud en niños y adolescentes, o sea, lo que veíamos recién, una peor condición física con una peor salud. La, el valor predictivo de la condición física que tenía, la condición física con l, l, la salud de niños y adolescentes, la validez o sea de los test de campo o sea que los test midieran lo que realmente querían medir, ¿sí? eh, la, la fiabilidad o sea el, el retest que fuera estable en el tiempo, ¿sí? también bueno, la validez y la fiabilidad de aquellos test de campo que habían sido menos estudiados en la literatura o sea se estudiaron una cantidad de, de test motores para ver la validez y la fiabilidad que existían Por ejemplo, eh, durante mucho tiempo en Europa se, se utilizaba la batería eh, Eurofit. Eh, en, en Estados Unidos se valora con diferentes eh, baterías de test. Entonces, lo que se trató de hacer es de unificar para que en Europa se valora la condición física con, con la misma batería. Después se, se analizaron los resultados eh, y llegaron a bueno, una batería de test que tenía que tener una relación con la salud, ¿sí? en la etapa que estamos hablando, en la etapa infantil y adolescente, que era a su vez también capaz de predecir el estado de salud de los niños y adolescentes, que, eran, que fuera válido y fiable y que fueran viables y seguros. ¿sí? O sea, que lo pudiera hacer con poca tecnología y que no le consumiera mucho tiempo además en las clases de educación física al, al profesor de educación física. Entonces, por último, entonces, como les decía, se llegó a una batería. Alfa de que en realidad está desglosada en, en tres, una batería... Alfa fitness basada en la evidencia, ahora vamos a ver qué es esto. Una batería Alfa Fitness de alta prioridad y una versión extendida en caso de disponer más tiempo. Eh, solamente ir un poquito para atrás para ver cómo se hizo el criterio de, de validez ¿sí? eh, de las pruebas de condición física para ver que um, estos son la cantidad de, de, de test, ¿sí? de las diferentes sociedades europeas, norteamericanas y canadienses ¿sí? en China también aparece por ahí ¿sí? se hizo una revisión de, de, de todas estas eh, baterías de test y bueno, valorando todo ¿sí? se llegó a este conjunto de, de test vean los que están más abajo son los que tenían un menor nivel de evidencia y los que están más arriba, ahí en negro asociado a cada una de las áreas de la condición física, los que tenían una una mayor eh, evidencia y se optaron por supuesto por lo que está más arriba ¿no? entonces llegó a esta a esta, estas tres eh, baterías para desarrollar en la clase eh, una es la basada en la evidencia que es para valorar el fitness cardiorrespiratorio, el test de 20 metros ahora voy a mostrar un video un poquito más adelante así que no me voy a detener mucho en la explicación para valorar el área de, de, eh, muscular el fitness muscular Dos test, el test de fuerza prensora de miembros superiores y el salto largo sin carrera para valorar miembros inferiores, para valorar, valorar la, la composición corporal, eh, la altura y la talla para eh, calcular el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura y eh, el pliegue de tríceps y subescapular. Y también ahí se ve medio chiquito, pero el de alta prioridad. ¿Sí? cuando hay poco tiempo eh, queda eh, el test aeróbico de 20 metros la fuerza prensora de miembros superiores el salto largo sin carrera y para la composición corporal el índice de masa corporal y el perímetro de cintura y la, la extendido sería con el componente motor que le, le agregamos que se tiene en cuenta? Como vimos anteriormente, lo que es la, la agilidad, la coordinación y la velocidad. A, le agregamos al primero el 4 por 10 metros para valorar es, esta área. ¿no? Ahí nos quedarían digamos las cuatro, las cuatro áreas. ¿no? El, el fitness cardiovascular, la parte muscular, la parte motora y la composición corporal. De, del test de vez del test de vuelta, seguramente todos han, han escuchado hablar. Tienen eh, más de 30 años y me parece que es un muy buen test. Eh, la, la ventaja que tiene es que, de hecho, surgió por los problemas de, del tiempo, ¿no? por, porque eh, por, el, por el invierno no, no había mucho espacio, a veces... Eh, entonces se puede hacer en un gimnasio, necesito un poco más de, de 20 metros. ¿sí? Eh, se pueden tomar varios alumnos a la vez. Ahí vean con uno puede tomar una persona, puede tomar 10. Yo lo he hecho bueno, para la investigación, hice muchos con una A mí se me complicaba un poco, pero capaz que con 8 no, no tenía mucho problema. Eh, y recuerdan que a una señal sonora. ¿Sí? tienen que llegar a los 20 metros y volver, es sin, sin detención eh, y el profesor va tachando, cada etapa son etapas de un, de un minuto, en cada minuto va aumentando la velocidad y eh, el test termina cuando, eh, bueno, cuando no le da por la velocidad eh, llegar a, a, la siguiente, a los siguientes 20 metros, se le avisa y la segunda vez eh, se lo retira o cuando se, se fatiga, se, se retira del test. Y ahí veamos un, un ejemplo de diferentes alumnos que llegaron eh, en diferentes etapas. Cada etapa, repito, desde un minuto. ¿sí? Y eso, eh, ¿por qué es importante el test? Bueno, porque el test eh, tiene una muy buena correlación con el máximo consumo de oxígeno medido de manera directa. Se han, se han utilizado muchas fórmulas... Para, ...para el cálculo del máximo consumo de oxígeno a través del CURNAVET. Este es un estudio de revisión sobre este test. Nosotros en sí utilizamos una fórmula que es un poco... ...acá hay otras fórmulas. De hecho, la fórmula que utilizamos nosotros es esta... ...que es una fórmula por redes neuronales... ...pero se ingresa a la, a la planilla. Y esta es la que probablemente tenga una mejor correlación. Es un poco complicada, pero, pero hay fórmulas más, más simples... ...que tienen dos o tres factores... Esta, esta es la fórmula que, que utilizamos para el cálculo del máximo consumo de oxígeno. ¿Sí? Y bueno, y, y en definitiva, eh, si puedo obtener de, de un alumno estos, estos datos de condición física, veamos, tenemos por ejemplo Agustín, que tiene 15 años, que tenía... 74 pesos, eh, 64 kilos de peso, estatura de 1.70, un IMC de 25.6, o sea, tiene un, poquito de, un poco de sobrepeso, el perímetro de cintura, bueno, los pliegues, ¿sí? la grasa corporal que se puede estimar a través de, de, del IMC y también a través de los pliegues. Esto, lo repito, es cuando se, se hace toda toda la batería. ¿no? Fuerza de presión manual en kilogramos 34.5, el con longitud ahí me faltó, eh, el componente motor en velocidad 12 segundos y el test cardiorrespiratorio de test de vuelta llegó al estadio 6. Entonces, la evolución ¿sí? puede ser algo como esto: no digamos, eh, está en blanco y negro, imagínense que estén colores. ¿sí? El rojo, lo que está más oscuro, verdes, que están un poco más claros, ¿sí? como señal de atención. En general, estar en rojo significa. Eh, bueno, no estar tan bien, hay que ver, cuidado con el índice de masa corporal, también estar muy bajo en índice de masa corporal significa estar en muy bajo peso, entonces lo ideal sería estar en las zonas más, más claras. ¿tá? Esto es una forma simple de, de, de hacer de, la evolución de, de los test para los padres y para los alumnos. ¿tá? Y esto, que, para los que llegaron recién, ya, ya lo dijimos, pero repito, es muy importante esto, digo, la idea de esto es... Eh, no, no se utiliza para, para calificar, como utilizamos cuando yo eh, me formé acá, sino se utiliza para, digamos, para, para evaluar la, la salud y poder, poder eh, hablar con los padres y, y con los alumnos para tener una, una mejor salud. ¿sí? No es para, para calificar al alumno y ponerle una nota. ¿no? Eh, lo interesante es que, eh, también como decía al principio, la, las diferentes áreas de la condición física vinculada a la salud, eh, no solamente se han asociado a, al, a, a la salud cardiovascular y, y la salud metabólica, sino, ¿sí? eh, esto, ¿no? que está muy chiquito acá, sino con el desarrollo eh, cognitivo, el desarrollo del cerebro. Hay, hay bastante investigación, ahora le, le voy a mostrar, traje algunas, ¿sí? sobre la importancia de tener una buena condición física, donde hay más evidencia es con la condición aeróbica, y la maduración del sistema nervioso, sobre todo con la sustancia gris. ¿Está? Y estos diferentes factores, el, digamos, el área cognitiva, el entrenamiento, ¿sí? con el entrenamiento físico, ¿cómo están vinculados? ¿Sí? Eh... Acá, nomás, para que se tomen eh, algunos segundos para bichar algo de, de, de, la, de la literatura sobre esta área, ¿no? de la, repito, actividad física, condición física, fin de cardio y rendimiento académico y cognitivo. Las voy a ir pasando solamente para que lo vayan viendo. Bien, así que no es una cosa que, que, de, de, nueva sino que ya se ha estudiado ya de, de hace algunos años la vinculación de condición física, actividad física, ahí bueno cada investigación va para un lado o para el otro, o las dos, y desarrollo cognitivo. O sea, o, o sea que en definitiva habría un efecto positivo de tener una buena condición física y es el área de, eh, de desarrollo cognitivo. ¿Bien? Nosotros hace algunos años eh, desarrollamos esta investigación. Ahora nuestra área de trabajo, de hecho, está un poco vinculada a lo que hablé recién, o sea, queremos encontrar eh, en adolescentes uruguayos eh, alguna correlación con alguna de las áreas de. Eh, de desarrollo cognitivo y, y condición física y actividad física acá solamente evaluamos la condición física, este es un estudio que evaluó a 504 estudiantes liceales entre 12 y 6 años de la, una parte eran los estudiantes que tenían la, la práctica docente en el Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes y también elegimos el Liceo de Libertad que también forma parte de, de, del, del área metropolitana de Montevideo y aplicamos eh, bueno, aplicamos el, el test alfa fitness con esta versión, o sea eh, la, la talla, el peso, el perímetro de cintura, la fuerza prensora de, de manos eh, fuerza con salto largo sin, sin carrera el test de velocidad y el test de, de 20 metros para más o menos... Ahora sí, tener claro el test alfa. Opa. Eh, ahí tenemos, todo lo conoce, pero vale la pena igual repasar la toma de la talla, descalzo, en inspiración, después el peso que tiene que ser una, una buena balanza, no, no una balanza de, de baño, y en este orden en general, primero la parte antropométrica, esto es, bueno, el perímetro de cintura, de cintura mínimo. Después para la parte anaeróbica galáctica, digamos, eh, el salto largo sin carrera. Para medir la capacidad motora de miembros inferiores. Esto es igual, se mide igual que el salto largo, ¿no? eh, El pie que queda más cerca de la línea es el que determina la distancia. Y ahí se necesita una cinta métrica y bueno, un bastón para medir la distancia perpendicular. Se salta dos veces y se mide, se toma la mejor medida. Este es el test de velocidad de 4x10. Sale, pasa la línea, agarra una esponja. Vuelve, deja esa esponja, agarra otra. Vuelve, deja esa esponja, agarra otra. Y vuelve. Nosotros lo, lo hacemos, un detalle lo hacemos sin alentar. O sea, eh, perdón. La, la, la parte. Esto se puede, puede ir antes o después de la parte de velocidad. Me quedo medio corto, ese es con el dinamómetro, con el brazo extendido y presionar. ¿Va? Con brazo derecho, brazo izquierdo, brazo derecho, brazo izquierdo, descansando un minuto y se toma el mejor. Y este es el test aeróbico, el cornabet, que es ir de vuelta, empieza muy suave, de hecho ahí creo que los acompaña el profesor, a la, a la señal tienen que salir y tienen que recorrer 20 metros y a la señal enseguida volver. y en cada minuto va aumentando la, la velocidad. Yo lo que hago habitualmente es eh, no, no poner un aparato de reproducción, sino que me enchufo con el celular y, y con el silbato los lo voy largando, pero pues a veces como hay mucho eco, a veces puede, puede molestar un poco. Esos fueron los test que, que utilizamos y bueno, sobre, la, sobre el área, digamos, de antropométrica, nos dio valores muy similares a los estudios uruguayos anteriores, o sea, eh, muy parecido, nos dio un 19% de, de, un poquito más de, de sobrepeso entre hombres y mujeres, un poco más en, los varones, que en, los, hombres, que en las, los varones que en las mujeres. Igual también un poco más de, de obesidad en los varones que en las mujeres. Un global de 7,6% de obesidad. Esto es muy parecido a lo que mostraban las investigaciones anteriores en esta población. Lo interesante fue que también bueno, valoramos eh, la, la condición física con las otras áreas. ¿no? Podemos establecer... Eh, los percentilos para varones y para mujeres y nos dio una gráfica bastante parecida a lo que, a lo que mostraba el, el estudio de Elena eh, estas son las curvas a la izquierda para los varones y a la derecha para las mujeres y en función del de el test de condición aeróbica ...y teniendo en cuenta lo mismo que habían desarrollado los, los estudios europeos... ...y los puntos de corte de Fitnessgram... ...o sea, calculamos el máximo consumo de oxígeno... ...y establecimos puntos de corte para establecer el riesgo cardiovascular... ...en varones y mujeres. El riesgo cardiovascular... Sí, ...en varones y mujeres es diferente porque, como ustedes saben... ...el máximo consumo de oxígeno depende de, entre otras cosas, de, de la grasa corporal. Entonces, el punto de corte es... En varones, un valor saludable de máximo consumo de oxígeno es mayor o igual a 42 mililitro kilo minuto. Y en mujeres, por el aumento de, de, la, de la grasa corporal que hay, se establecen franjas. En las mujeres de 12 años, la, el área, digamos, el, el valor de, de, de salud está en 32 mililitro minuto. O sea, perdón, 30, no, 37 mililitro kilo minuto. Por ese valor o mayor se considera un valor sin riesgo en las mujeres de 13 años un valor mayor o igual a 36 o sea, se vean que va para atrás por el aumento de la grasa corporal y 14 o más a 35 ¿bien? mililitro, kilo, minuto ¿y qué nos dio? bueno, nos dio lo que vemos ahí abajo ¿sí? que eh, lo, los varones están con, con celeste y, y las mujeres están en ese verde en el cual el riesgo cardiovascular fue mucho mayor en las mujeres que en los varones un 17% de los varones evaluados tienen un riesgo cardiovascular y las mujeres un 69% en el global o sea, si, si promediamos varones y mujeres nos dio más o menos parecido a los estudios europeos pero si desglosamos por sexo esto fue un dato que nos sorprendió la investigación no pretendía establecer el porqué de, de esta situación podemos teorizar de, bueno, el acceso a, a, a los lugares públicos un tema, por un tema de género eh, Menos estímulos para la mujer todavía, para, para correr, ¿sí? Eso, el, el, el por qué no, no, no lo sabemos, pero sí nos dio eh, una condición física aeróbica en la mujer mucho peor que los varones. Tampoco hubo demasiada diferencia si comparamos Montevideo-Libertad. De hecho, nos dio la parte aeróbica nos dio un poquito más alta en Libertad que, que en Montevideo el riesgo, ¿no? Mayor riesgo en libertad que Montevideo. Nosotros, digo, por supuesto que esto es un estudio piloto, no tiene ninguna otra aspiración, pero teníamos la, la idea de que capaz que al estar en el, interi el interior, igual zona metropolitana, pero, pero eh, fuera de Montevideo podían tener como más espacio para, para poder desarrollar la parte aeróbica mediante deportes y juegos, pero nos dio un poquito, un poco peor eh, ...la condición aeróbica en libertad que en Montevideo. Lo otro interesante que, de hecho, ahora justo ayer, el domingo vi un estudio... ...el estudio argentino que hizo lo mismo que hicimos nosotros... ¿sí? ...nos copiaron. No. Eh, que cor correlacionó el, el riesgo cardiovascular... ¿sí? ...que está puesto, sí, que es tener riesgo y no, que no tienen riesgo... ...con los otros indicadores de condición física evaluados o sea, el índice de masa corporal, el perímetro de cintura la fuerza de miembros superiores la saltabilidad para valorar la capacidad motora de miembros inferiores y la capacidad motora que valora la, la velocidad y lo que nos dio es que en todas ellas nos dio que eh, los que tenían un riesgo cardiovascular estaban peor en las variables evaluadas o sea los que tenían riesgo cardiovascular eran un poquito más gorditos, vean, un índice masa corporal de 22,7 versus 20,4, un mayor perímetro de cintura, 70,7 versus 68,14, tenían menos fuerza, 25,1 versus 29,8, saltaban menos, 133 centímetros versus 166, y eran más lentos, 14 segundos versus 12 segundos. ¿Ah? O sea que hay, hay una correlación que los, que los que están mal desde el punto de vista aeróbico, también están mal en, en, en, las, otras, eh, en las otras variables evaluadas, y hay, y hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, la... la la pregunta que yo quería dejar planteado es, bueno, eh, por diferentes motivos, lo, lo que llegaron un poquito más te, temprano, eh, planteaba, bueno, que la, la valoración de la condición física sí eh, ha sido por mucho tiempo patrimonio de, de la educación física y por, por algo que, que todavía no me queda muy claro, ¿sí? Eso se, se, le, se le ha escapado se le ha escurrido entre las manos al, al profesor de Educación Física sí, y lo ha tomado otras áreas como, como la, la Medicina. Yo tengo mi, mi, mi posición, yo creo que es un área que tiene que ser de la Educación Física y no de la Medicina. Eh, y bueno, en realidad esto es para, bueno, ¿a quién le compete esta tarea? o sea, si, si, que en realidad es para, es, para, es para charlarlo y para discutirlo, o para, para llevar estas inquietudes o bueno, para decir bueno, este pelotudo que está, que está diciendo, pero, pero en realidad es, a mí es un tema que, que, me, que, que me intriga, ¿sí? capaz que soy el único, pero, pero de, de, de, de qué nos ha pasado eh, y en sí yo creo que reivindico esta área para la educación física, ¿sí? reivindico esta área para la educación física. ¿sí? Eh,